Nelson Lisandro Llegó el sentimiento Yo soy papi Te vas de mí, estoy sufriendo Apagas la luz de la ilusión Marcharte, sí, es como terminar mi vida, sin importar ni ver la herida que vas abriendo en mi corazón. Tú me verás en cada amor que hay en tu vida, aunque lo quieras ni lo digas. Me verás porque estaré perdido. recuerdos oh. para Quizás consigas lo que buscas, mas sé que no lo encontrarás. Ay, marcharte así sí es como terminar mi vida, sin no importar ni ver la herida que vas abriendo. Que en tu vida Aunque no quieras ni lo digas Me verás Porque estaré pensando siempre en ti Lamentarás Que yo no esté en este momento Escucharé a quien lamento Buscarás Un refugio en mis recuerdos Soy yo Para Recordar es vivir, aunque lo dudes, mi amor.